¿Está usted de acuerdo con el regreso a clases presenciales? Ayer estuve en una reunión con el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Filar Nordeste, nuestro hermano Frías, y él justifica algunas cosas, nosotros eh, decimos otras, y el pueblo, en su mayoría, y vamos a abrir las líneas, podemos incluso hasta recibir llamadas, no está de acuerdo con volver a las clases virtuales, por muchas razones, el presidente de la república se pronunció en el día de ayer eh, cuando fue abordado con esta pregunta y él dice que no hay necesidad de volver al confinamiento y tampoco hay necesidad eh, de restricciones extra, que la economía hay que dejarla que siga fluyendo y yo estoy de acuerdo con el presidente, tengo que ser coherente, en esta parte estoy de acuerdo porque no es necesario volver al confinamiento, ni tampoco evitar, me decía Robert, Robert Frías, presidente de la ADP, que según la OMS la mayor cantidad de personas ahora afectadas son niños. Yo no confirmé el dato y no lo corroboro porque realmente estamos viendo que la mayoría de personas que están yendo a la consulta, la mayoría de personas que están, se están haciendo las pruebas PCR y de antígeno son adultos. Y, por ejemplo, estuvimos hablando con nuestra neumóloga eh, Margarita Mata, la doctora Margarita Mata, y me dice que en la consulta lo que van mayormente son adultos. Ahora, que me llamen algunos de los médicos, neumólogos de niños, pediatras, para ver cómo también ha sido la demanda y el incremento de servicios de eh, eh, salud por parte de niños menores eh, de edad. Simple. Muchas veces la estadística de la OMS... Son estadísticas muy aéreas, muy general, muy planetarias. Ahora, las estadísticas que podemos manejar en República Dominicana, y, y me voy un poquito más eh, limitado, en las provincias son diferentes, son muy diferentes. Entonces, la realidad es que las clases presenciales hay que volver. El presidente y, y el Consejo de Educación y el ministro hoy emanaron eh, ya la decisión donde dicen que las clases presenciales, comienzan el martes, pero que no serán obligatorias, no serán obligatorias, pero yo le pregunto, ¿qué padre, qué padre va a, a, a volver a esa disyuntiva de vida, de, mandar a sus, de dejar a sus hijos en su casa, muchas veces solos, muchas veces con alguien que no tiene eh, quizás la confianza, eh, muchas veces sin, agua, eh, sin internet, sin, sin, sin, sin luz, entonces eh, esa disyuntiva de que si lo dejo o me voy a trabajar, las empresas están todas trabajando, están todas trabajando. Todavía no se ha cerrado ninguna empresa por esta nueva ola de COVID. Así que eh, eh, creo que ha sido una decisión muy atinada. Que sea voluntario, pero creo que la mayoría es padre. Es más, vamos a ver, señor director, póngame el teléfono ahí en pantalla, el 809-725-0505. No sé si nuestro titulador llegó, Darwin, por favor ponerme el título ahí del tema que vamos a abarcar. Durante el programa, el de día de hoy para tener hacer un sondeo de qué opinan los padres que son al final los que deciden si van a mandar o no a sus hijos a las aulas. Los profesores tienen que, si, si, si el ministro y el consejo de educación dicen que sí, que hay que ir, tienen que ir. O sea, los profesores no pueden venir con esa ligereza de que ah, no, de que me van a contagiar. No, a usted lo van a contagiar en la escuela, en su casa, en el parque, donde quiera que usted se mueva. O si no, miren las estadísticas de, eh, eh, en estos principales primeros días de este año 2022, todo el mundo ha contagiado. Hay personas que no han salido de su casa y no han tenido, han tenido eh, contacto mínimo con personas eh, eh, externas y tienen COVID, tienen COVID y eso es así.